Hola gente del mundo, bienvenido soy Iki. ¿Qué tan difícil es hacer un RPG? Muchos, y me incluyo, nos metimos en el mundo de desarrollo de videojuegos inspirados por RPG y con ganas de hacer uno. Ahora, ¿es conveniente? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué compone un RPG realmente? En caso de que vos ya tengas experiencia también te va a servir saber qué compone un RPG para poder crear el tuyo propio. Así que te voy a mostrar con un ejemplo en concreto donde yo desarrollo un RPG cuáles son las complicaciones y componentes que tiene el mismo. Vamos allá. El juego Pokémon, por ejemplo, es un juego que contiene pets, combates y no mucho más. ¿Qué tan difícil puede ser hacer un juego así? Me puse a recrearlo, así que a continuación vamos a descomponer su contenido. Primero que nada separando el menú y las imágenes. Fíjate además que en el menú tenemos diferentes opciones y no siempre van a estar activas. Continuar por ejemplo solo va a estar activa cuando el player tenga una partida guardada y necesitamos tener también pivot para poder recorrer las opciones como se puede ver en pantalla. Luego necesitamos un sistema y una lógica de transición entre imágenes. Fíjate que no siempre está la misma imagen en pantalla. Y un sistema de diálogo bastante avanzado ya que los diálogos van a ser dinámicos, es decir, van a ir cambiando en el tiempo, no siempre va a ser el mismo diálogo, ¿ok? También ten en cuenta que tenemos que configurar el tipo de font o letra que vamos a usar, es decir, la tipografía. Algo bastante complejo de hacer también es crear un menú que nos permita insertar y personalizar nuestro propio nombre y que en el juego además aparezca este propio nombre que creamos cada vez que se menciona el personaje. Por ello necesitamos hacer una suerte de alfabeto donde podamos escribir y borrar letras. Asimismo, si bien son pocas, tenemos que trabajar en las animaciones de nuestro juego. Y cuando digo pocas, no estoy teniendo en cuenta el combate, que eso sí que tiene un montón de animaciones. Otra cosa muy interesante y que quizá parezca más divertida es el level design, es decir, el mapeado o tileo de los niveles, donde vamos a empezar a insertar los objetos del juego, ¿no? Hay que tener en cuenta que a este sistema además le tenés que programar otro sistema bastante avanzado para lectura de tiles. Porque vamos a interactuar entonces con algunos objetos en el juego. Además, aunque parezca muy bonito de fondo, tenés que tener en cuenta que tuve que recortar todos estos sprites para que tenga las dimensiones de las imágenes insertables. Unas 282 imágenes por lo menos. También cree un sistema de puntos de spawn y spawn del personaje. Ya que por ejemplo al entrar en la escalera va a poder ir a otro nivel o a otra escena que es el piso de abajo digamos. Y en cada escena el proceso es el mismo. Tileo, agregado de elementos, puntos de spawn y actores posibles. Acá borro un poco para que veas que trabajo con varias capas. Yendo al pueblo tenemos... Sistemas más complejos, por ejemplo el sistema de navegación de personajes, donde los NPC o otros personajes van a poder caminar por una zona que nosotros indiquemos automáticamente. También me vi en la necesidad de crear un sistema de tales animados, ya que por ejemplo el agua o las flores tenían movimiento. No menos importantes son las colisiones, si no nuestro personaje se saldría del nivel. Además de puntos de spawn y rutas de navegación para los otros personajes, también tenemos puntos de spawn para los eventos. Por ejemplo, el profesor Oak va a aparecer desde acá, realmente no viene desde el laboratorio. Fíjate cómo además sigue un sistema de ruta inteligente o pathfinding. Obviamente también tuve que crear los personajes secundarios que tienen su composición, por ejemplo, tienen un sistema de colisión para que puedas colisionar contra ellos, tienen una imagen que los representa, animaciones. Fíjate lo interesante de esto es que hay que crear una animación para cada lado que se vaya a mover y encima el sistema es un movimiento basado en grillas. Luego creó un sistema para que pueda detectar lo que está mirando adelante suyo y además un sistema de área de navegación para que no se salga de ese área donde va a tener que caminar, ¿no? Lo mismo va a suceder con el gordito de Pueblo Paleta. Si bien los personajes comparten ciertas similitudes, algunos son mucho más complejos que otros. Por ejemplo, el profesor Oak va a aparecer en diferentes partes del juego con diferentes comportamientos y diálogos, por lo tanto requiere una programación especial basada en transiciones. Asimismo, observa que esta escena también va a tener un punto de navegación hacia donde se va a dirigir nuestro personaje y el profesor. No olvidemos que está llena de los otros componentes que tenían los otros niveles, es decir, tiles, actores y demás. Un elemento crucial es el primer rival del juego, ya que tenemos que entonces generar un sistema de rivales. Cada rival va a tener diferentes Pokémon, diferentes habilidades, por eso hay que crear otro juego o programa totalmente diferente donde vamos a tener un generador de rivales, generador de Pokémon y demás, un montón de generadores. Como podés ver el generador de rival me va a permitir identificarle sus Pokémon, sus textos, diálogos, el dinero que va a dar como recompensa, el nombre que tiene, un montón de cosas. Todos estos datos se van a guardar en las carpetas de nuestro juego que están ya organizadas de una forma bastante inteligente. Así como también el sistema de guardado de partida, ¿no? ¿Y para qué hacemos generadores? Bueno, para poder crear más fácil rivales. Imagínate estar programando uno a uno, no terminaríamos nunca más. Son más de 200 rivales, no terminas más. Por eso el generador de rivales trata de hacer un poco más eficiente todo este sistema, ¿ok? Así como el generador de Pokémon, que son 151, etc. Fíjate que inclusive cree un sistema de generación de ataques Pokémon, porque cada Pokémon va a tener, o personaje va a tener sus ataques, ¿no? Diferentes ataques, cada ataque va a poder infligir diferentes estados o daño. Por ejemplo, podemos envenenar a otro personaje, entonces todo esto se configura. También tenemos un editor de cartas Pokémon, ya que cada Pokémon tiene su propia descripción e imagen. Las Pokebolas son un objeto complicado del juego ya que entregan diferentes tipos de objeto que nosotros configuremos o Pokémon. Entonces tienen este dinamismo de poder dar lo que se nos venga a la gana a nosotros. Estas en particular justo tienen los Pokémon iniciales a elegir. Por lo tanto, fíjate que hice un generador de Pokémon como mencioné antes con las evoluciones, los niveles, los ataques, etc. Esto también funciona como un evento en esta parte, ya que fíjate que solamente va a poder elegir un solo Pokémon. Entonces tenemos que limitar las opciones, si no obviamente se llevaría a los tres ya estaría haciendo una gran trampa. El juego no tendría tanto sentido, ¿no? En este punto avanzado es que me puse a desarrollar el sistema de batalla, el cual es muy complejo. Fíjate que arriba tenemos los stats del personaje así como los del player y son dinámicos. Es decir, los Pokémon y las imágenes van a cambiar así como sus animaciones, sus stats el nivel, el nombre. Siempre va a tener el dinamismo del rival según los Pokémon que él mismo tenga y elija. Bueno, y tenemos muchísimos elementos más. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, para cargar al rival obviamente que uso los archivos generados por el generador de rival que creamos anteriormente. Entre los stats del player tenemos las medallas que va a ir desbloqueando, así como el tiempo jugado y el dinero. El menú de lista de nuestros Pokémon para que podamos hacer cambios en el equipo y plantear diferentes estrategias sobre los stats. El mapa que nos transporta a las diferentes escenas del juego. Tu vieja. Y todos los otros diálogos y personajes que vamos a tener durante el resto del juego, que son como 300 o más. Para tu suerte, si estás interesado, el proceso de todo lo que acabas de ver, lo grabé en un curso. Un curso bastante sencillo de comprender, hecho en Godot. Y lo podés conseguir acá en nuestra página, en ikimiuki.com. Fíjate, vas a la sección de cursos, donde vas a tener la lista de cursos, vas a Godot, que es donde está desarrollado. Y podés conseguir ya los 7 capítulos que incluyen todo lo que acabas de ver. Con esto no quiero decir que lo tengas que comprar, pero compralo. Bueno, te invito a compartir cuál es tu experiencia al respecto. ¿Hiciste alguna vez un RPG? ¿Querés hacer un RPG? ¿Qué complicaciones has tenido? ¿O ¿Conoces algún caso? Lo podés dejar acá en los comentarios. Si te gustó el video, recordá compartir, suscríbete, dale me gusta y nos seguimos sintonizando. Hasta la próxima.